¿Cómo está gente creativa? Bienvenidos a un nuevo video de cada semana y he querido traerles en este video algo a flote sobre estos comentarios que se han surgido gracias a, a los primeros videos hechos con Animal Logo y Proporción Aurea. Me estamos refiriendo única y exclusivamente sobre el pez beta en Proporción Aurea y el conejo rabbit. Muchas de las personas me han estado comentando de cómo yo hago este proceso ya sea un paso a paso así que quería traerles en este video este como una especie de paso a paso de cómo realizo yo una proporción áurea Así que pues rápidamente lo que vamos a hacer es pues ingresar a, a Illustrator. Y ya tengo una plantilla de bueno de las imágenes de referencia que he tomado sobre eh, este nuevo animal logo. Le vamos a explicar un poco. He tomado lo que es como referencia a un nuevo pavo real. A un pavo real. Y bueno, eh. De referencia en referencia, pues saqué tanto dos imágenes sobre pues la postura del pavo real y también saqué una imagen de referencia de, de pronto de otro diseñado gráfico de cómo eh, extrajo una figura ya sea en vector para, eh, para este proceso. Lo que hice después fue realizar varios bocetos, ya sea uno o dos bocetos sobre eh, este animal logo que estoy intentando hacer en este video y se podrán dar cuenta de que bueno se realizaron dos bocetos uno que era más fiel a la primera imagen que tenemos del lado izquierdo y pues el otro fue una combinación tanto de las tres imágenes pues en este en este segundo en este segundo boceto si se podrán dar cuenta un poquito más eh, quería eh, darle un poco eh, de forma a lo que era eh, a la, la cola del pavo real pero y no encontraba la manera de cómo hacerlo. Así que me fijé de la tercera, de la tercera imagen de referencia. Como era. Eh, este pavo real de, de, de vector. Que pues lo hizo un diseñado, Así que pues rápidamente vamos a, a copiar. Lo que es la imagen de referencia. Que ya hemos hecho con el boceto. Y pues. Lo que vamos a realizar en este proceso. Es. Eh, el proceso de la proporción. Aurea, vale entonces pues rápidamente vamos a sacar la proporción bueno seguidamente después de haber hecho esta proporción lo que voy a hacer es agruparla vamos a agrupar lo que es la espiral aurea y lo que es el, los círculos aureo para hacerte un poco de... O sea, hacerte una, una, una breve explicación de lo que voy a realizar es que voy a ver si con, con la espiral aurea y con los círculos aureo podemos crear este nuevo animal luego lo que primero vamos a, a, a utilizar sería pues comprobar si los círculos aureo eh, Encajan perfectamente con el boceto. Si no encajan perfectamente, si de pronto está uno más grande, o sea, el, el boceto más grande que la proporción áurea, pues hay que arrandar un poco la proporción áurea. Si dado caso la proporción aurea está mucho más grande que el boceto, pues vamos a, a encajar que esta proporción áurea esté perfectamente con el boceto. Después de haber hecho esto, lo que vamos a hacer es eh, ya trasladar la, la proporción áurea de lado y vamos a ir sacando cada uno de los círculos áureos. Si de pronto cada uno de ustedes se estarán preguntando qué estoy haciendo, lo que estoy haciendo es sacar cada uno eh, de los círculos áureos un dato curioso que quiero darles es que si en dado caso eh, no tienes los ciclos necesarios y si de pronto necesitas unos ciclos más pequeños Lo que tienes que hacer es empezar a, a sacar, ir sacando más eh, cuadrados aóricos Y después pues ir sacando más ciclos aóricos. Vamos a explicarles esto pues con más detalle más adelante Lo que hice en este momento fue eh, hacer una copia de estos ciclos pues para... Para en determinado caso necesito más ciclo, pues simplemente eh, sigo haciendo copias y copias y copias. En este momento lo que estoy haciendo es comprobando si el ciclo más grande que tengo de la proporción áurea me serviría para empezar a hacer este, este proceso de solamente lo que vamos a hacer es rellenar eh, círculos. En este momento nos vamos a enfocar es en rellenar la figura Si de pronto el círculo más grande me sirve, pues se usa el círculo más grande Si en determinado caso el círculo es más, más grande Vamos a pasar al siguiente círculo Pues con el único objetivo de que los círculos me, me puedan ayudar para hacer la figura del pavo real que estamos realizando en este tutorial Como pueden fijarse, pues el círculo más grande no me sirvió en este en este momento. No quiere decir de que no lo vamos a necesitar más adelante. Así que se tomó como referencia el otro ciclo pues, para empezar a trabajar lo que es el cuerpo de este Animal Lobo. Para aquellas personas que están intentando realizar Animal Lobo, les quiero dar unos pequeños consejos y son los siguientes. Y es que el momento de que vayas a empezar... Eh, a realizar esta figura después de, haber, de, haber, de haberla boceteado y pasarlo a un programa, un programa vectorial como es Illustrator o quizás Corel Draw tiene que tener algo importante y es que eh, los ciclos que vayas a utilizar tienen que estar pues debidamente proporcionados y otro punto a favor es que tiene que tener extrema paciencia pues para ir acomodando cada uno de estos estas figuras por lo menos si vamos a, a utilizar eh, Corel Draw nos vamos a dar cuenta que pues para rellenar la figura, utilizamos lo que es el relleno inteligente y los ciclos tienen que estar pues debidamente alineados o eh, uno, o adelante sea, el otro o, o pegaditos, o sea, pegaditos ¿Vale? ¿Por qué? Porque con el, el pequeño espacio que de pronto vayas a quedar entre figura y figura pues no va a salir bien lo que es la figura de, de nuestro animal logo en este caso en Illustrator también pasa lo mismo y es que al momento de utilizar la herramienta creación de forma, eh, no podemos crear una forma muy, o sea, rel relativamente lo más fiel posible, porque aunque sí, con un pequeño espacio que nos queda, con un pequeño espacio, pues no podemos realizar esta figura y pues se va, se va a desfigurar. Bueno, este es el ejemplo que le estábamos diciendo que si al momento no tenemos los círculos completamente a la mano pues simplemente creamos otros círculos de la misma proporción áurea, sacamos un, un, un rectángulo aureo nuevo y trazamos el cuadrado y sacamos el otro círculo como les he mencionado eh, en en este video, lo que hemos estado realizando es simplemente acomodando los círculos, acomodándolos. el boceto no puede que esté completamente pues bien hecho pero siempre nos va a servir como referencia Siempre intentando cuidar de que los ciclos estén debidamente colocados para que no cause problema al momento de utilizar la herramienta creación de forma. Si crees que te vas a demorar un poco más, pues ten un poco de paciencia. Al final, el resultado va a ser algo, algo muy, muy padre, muy genial. Así que tómate todo el tiempo posible para poder hacer un, un animal low Y en este caso vamos a probar si la espiral áurea nos sirve para terminar de hacer lo que es la cola del pavo real. Si vemos que de pronto la la espiral aurea no nos sirve pues pasamos a probar con el ciclo más grande lo que estamos haciendo es simplemente probando ya, ya después que probamos que hemos agotado todos los recursos pues ahí ya vamos a, a ir perfeccionando que los ciclos que los ciclos están bien debidamente colocados para ya por fin utiliza lo que es la herramienta Creación de Forma. Bueno, algunas personas estarán preguntando qué fue lo que estoy, lo que realicé. Simplemente con la combinación de control más Y, pues entré al espacio de contornos. ¿Para qué? Para ver eh, si los círculos están debidamente colocados de la manera correcta. Si en dado caso no están bien colocados, pues es solamente de, de ir acomodando. No te debes engañar. Sin dado caso, ves que están debidamente colocados, eh, simplemente eh, expande un poco más la imagen, acércalo un poco más, acerca un poco más los trazados para ver si están debidamente colocados. Porque en momento como les he mencionado de utilizar la herramienta de creación de forma, pues va a crear una forma completamente diferente a la que tú estás esperando. Como les he mencionado, aquí hay que tener un poquito de paciencia, ir moviéndose, está, se está funcionando de esta forma si te funcionan de pronto de la otra forma. Les soy completamente sincero. El video apenas va por 13 minutos, pero eh, esta, este animal logo lo, lo terminé haciendo prácticamente en una hora. Aquí ya estoy utilizando lo que es la herramienta creación de forma y estoy probando para decir no hay eh, no hay problema momento de, de estar trazando la, la herramienta. Si ¿Sí ven. Esto es ir probando para ver si la herramienta, si al momento de pasar la herramienta de creación de forma, me funciona. Aquí vemos que hay problemas con algunos círculos y simplemente es acomodando los círculos, ir acomodando cada círculo. Es algo tedioso para alguna persona, pero y le digo el resultado es, es sorprendente. Para fines de este video lo que lo que hice es simplemente es acelerarlo un poco más para que no se haga tan largo y tan aburrido para otras personas. Ya los ciclos están debidamente pues, colocados, lo que estamos haciendo es eh, perfeccionando que cada uno esté eh, en la posición correcta para ya simplemente pasar la herramienta de creación de forma y que eh, tengamos la forma que necesitamos Para aquellas personas que estén interesados en, en seguir haciendo lo que son los Animal Logos y quieren saber pues cómo yo lo hago, pues les mencioné exactamente eh, algunas cosas que yo tengo en cuenta y es que si son animales, pues lo más ideal es que tú te busques referencias de animales. Como si fuera una ilustración, al momento que tú vas a ilustrar algo y hacer una caricatura y demás, ya tú tienes unos referentes ¿no? Ese de, un, de, un, de una persona en específica, pues tú te, te guías de algunas imágenes de ellos y ya vas, vas trabajando pues las las facciones o sí, sí, esas facciones que caracterizan a ese personaje y pues eso fue lo que estaba realizando acá quizás a la primera no te sale, pues a mí todavía no me sale eh, eh, a la primera, el primer, en el primer boceto lo que es lo que voy a realizar pero es ir practicando, ir practicando, ir practicando para, practic o sea, para hacer a, eh, no sé, identidad corporativa eh, Isotipos Que sean que sean completamente chulos De pronto hacer tipografías y demás Lo ideal es que tú pues empieces a tener Una hoja y ir boceteando Boceteando, boceteando hasta que Obtenga lo que tú realmente desees Ya después Es que vas a utilizar el programa Ya sea Illustrator Corel Draw Cualquier programa que sea muy fácil De utilizar Bueno y aquí ya encajaron Todas las los círculos y lo que hice fue agruparlos para por fin utilizar esta hermosa herramienta que es la herramienta de creación de forma y ya solamente es pues trazar la forma Sean cuidadosos al momento de, de pasar la forma para pues, no se tiren la figura Bueno, ya que obtenemos la, la figura, pues vamos a ir eliminando estas, estos trazos de más que ya no estamos necesitando. Lo que hice aquí fue dividir la figura, tanto pues el cuerpo del de pavo real como la cola, Bueno aquí me, me, me di cuenta de algo y es que eliminé los círculos de los, del pico del pavo real Así que me tocó nuevamente eh, hacer la figura Y no se olviden de algo muy valioso Es que guardes, guardes cada proceso que estés realizando Ya cuando tengas todos los círculos debidamente colocados pues guarda Y tienen en cuenta también el exceso de nodos, ¿vale? Creo que de pronto no lo he explicado en, este, en los otros videos, lo que son los excesos de nodos y pues cómo eliminarlos. Pero de pronto hay personas que ya están viendo este video y pues ya han practicado eh, en Illustrator, ya conocen que es un nodo, que es un punto de ancla. Aquí lo que estoy haciendo es eliminar el exceso de nodos. como podrán darse cuenta pues ya tenemos nuestro power real casi terminado casi terminado porque nos hace falta que pues las paticas y cómo vamos a realizar las paticas bueno vamos a tomar como base uno de los eh, cuadrados de la proporción vamos a traer a, a la composición y vamos pues a ir eh, duplicando esta, esta figura cambien que pues, nosotros necesitamos y bueno ya tenemos pues, terminado lo que es nuestra figura del pavo real vamos a apagar la capa seleccionamos toda la figura y lo que vamos es simplemente a cambiar de contorno a relleno Tan largo este vídeo lo que ya hice fue eh, sacar lo que son los colores del pavo real, los degradados. Pues en qué me basé, pues me basé eh, en la fotografía del pavo real y simplemente extraje los colores, los colores del pavo real. Así que antes de aplicarlo, lo que hice fue pues, nuevamente. Eh, utilizar lo que son los ciclos que ya previamente utilicé y vamos a darle unas pequeñas figuritas al cuerpo. Ya esto es algo, todas las personas que lo quieran realizar pues, lo hacen. Lo, hacer, lo que voy a hacer aquí es hacer algunos detalles Unos pequeños detalles Pues no tanto para que Cambien drásticamente la figura Sino unos pequeñitos detalles Muy minuciosos Para que quede más padre al momento de, de ya colocarle lo que son El relleno de degradado Muy minuciosos O sea muy muy pequeño realmente no no, No tiene que ser tan Rástico, pero ah, son, son cositas pequeñas Son cositas pequeñas Uy, llevamos 24 minutos Me van a matar Pero es que <ríe> Les va a gustar el final Yo sé que les va a gustar Les va a gustar el final que bueno vamos a traer entonces los degradados que ya escogí y solamente es pues con el botero y reemplazando a reemplazar todo prácticamente después seleccionamos cada figura y con la herramienta de grado pues vamos a acomodar lo que son las luces y las sombras ya esto es al gusto de cada uno falta Pues lo que voy a hacer ahora es agrupar todo y ir duplicando. Es un pago real, así que nos hace falta también es, pues el nombre, el nombre del pago real. Se sí cumplen tanto desorden, pero hay que. Estoy pensando hacer varias cosas con con estos elementos de aquí voy a seleccionar lo que es la, la tipografía la que vea más acorde, ¿eh? así que voy a utilizar lo que es una una futura, no, mejor una robot me parece mejor una robot Que así está mejor. Vamos a rodar esto un poquito más para acá. Y ya estamos terminando, ya estamos terminando. Por fin, ya estamos terminando. Bien, así está. Muy, muy, muy, muy bien. Así que te digo que es lo que hemos realizado. Lo que realizamos pues es una proporción aurea del pavo real. Por fin hemos finalizado. Al fin, al fin, al fin. cuando nos tomamos? ¿cuántos? 28 minutos. ¿Qué fue lo que me explicamos? Pues se le expliqué exactamente eh, cómo extraje eh, la figura. Tu, tuve prácticamente eh, tres referentes, tanto iconicidad alta como iconicidad baja. Ahí el lápiz empecé a, a, a mirar qué se podía realizar. Miré todas las posibilidades que podía para realizar este, este proceso. Y ya simplemente pues empezamos a vectorizar. Así que nada, Gary, si es primera vez que ves uno de nuestros videos, quiero decirte que subimos videos de manera semanal. Y si te gustó este video pues por favor dale like y comparte para que así me sigas apoyando constantemente Si quieres ver cuántos o a cuándo es que salimos sacamos videos Tienes que tener en cuenta de que YouTube te dice que actives la campanita de las notificaciones Para que te notifique cada vez que subimos videos Aquí estaré dejando de pronto algunos materiales de, en la descripción del video Para aquellas personas que quieran eh, intentar hacer este pago real Toma que todo lo hice para las personas que me estuvieron preguntando en, el, en los anteriores videos tanto de Pet Beta y de Ravi cómo es que realicé este proceso. Pero en los anteriores videos pues no salía el sonido de manera eh, correcta, así que pues me tomé la molestia de hacerlo para aquellas personas que eh, quieren realizar esta, estos ejercicios. Sé que en la Academia muchas veces pues no tenemos la oportunidad de realizarlo Y esto es una, una unos buenos ejercicios para, no sé, para realizar los, lo que son eh, proporciones saurias en, en lo que son los lobos, ¿no? Así que bueno, creativo, eso ha sido todo por hoy Si te gustó este video, ya, le, ya te dice pues dale like y comparte Yo soy Hernando, subimos videos semanalmente y me gustó acompañarte. Así que pues, que sería todo. Bye bye.